Manténlo abajo, que toque el suelo Mucho trabajo, mucho desvelo, lucho, peleo Mucho barato, pa' donde veo Los desbarato, los descalabro, los rafagueo Mando al carajo, jodo el torneo Tomo el trofeo, que los aplasto, los pisoteo Que ni de santo, que ni de ateo Que quiero tanto, que voy por tanto Que yo lo creo Cae y escucha cómo fluyen los que saben de esto. Se habla o se ruge, no se sabe, solo suena el texto. Que quemo el manifiesto, que a la fiesta la infesto. Por ahí se dice que yo sueno demasiado fresco, que parece que vuelo, por cómo salto el cerco, cuando se nace te el ego ni los puercos, ni el oro ni el estiércol Al toro por los cuernos, al tono de lo eterno El cielo en el infierno, y al fondo de lo interno Habita una linterna, salte de la caverna Candela al que gobierna, el que oprime el que prenda El que ignora el que aprenda, que no pare la rienda Que siga la jodienda que siga la... Solo hay una respuesta Voy a romper el muro Voy a doblar la apuesta Que vengo del futuro Vine a poner la muestra Vivo fumando duro De lo que más apesta Hay cosas que no se regalan Cosas que no prestas Hay cosas que no valen nada No seas una de esas Hay veces que se necesita más de lo que piensas Un poco más de ganas Un poco más de fuerza No más pa' que lo sepas Para que te lo aprendas Para que lo colorees en frente de la ofrenda, enfrente de la frente De aquellos que se ofendan, de aquellos que lo venden De aquellos que lo rentan, que por más que lo intenten Esto ya solo aumenta, un esclavo del crimen Un fiel de la tormenta, rompiéndoles el imen, Pagándoles la cuenta, para no ser inventan La burbuja revienta prendelo, todo en fuego qué malo qué malo qué malo es malo, malo. malo prendelo todo en fuego eleva el level levanta el vuelo qué malo prendelo, todo en fuego